...para el Juego de las Estrellas 2019... Vamos con el número uno de deportes, fiebre deportiva Y bueno, Gira, hablamos de fútbol Así es, eh, el Atlético de San Francisco Coloca en su cuenta de Twitter La bienvenida a Oliver Mendoza Así que Oliver Mendoza es el nuevo director técnico Del Atlético de San Francisco Que en los próximos días estará haciendo unos cambios Para mejorar, así que le damos la bienvenida a Oliver. Ese es para el torneo de apertura. Ese es para el torneo de apertura, excelente. De clausura, de clausura, exacto. Y bueno, hay un comunicado del equipo de Moca, Riquelme, lo mencionábamos eh, recientemente, sí. de lo que pasó en el partido con el Cibao FC. Y como ven ahí, dice la dirección del Moca FC, ante lo acontecido el pasado 22 de, de este mes, eh, durante el desarrollo del partido de fútbol entre Moca y Cibao ratifica que nuestro estadio es seguro para el público, jugadores y dirigentes. Cada día <risa> seguiremos trabajando para que nuestra Liga Dominicana de Fútbol siga creciendo y que el fútbol sea una actividad atractiva para toda la familia. Yo lo que entiendo es que debe de haber una conciencia clara, no importa la disciplina del público, debe de haber un, un, una línea de respeto en todo, porque cada vez que pasa un incidente, sea en el NB, sea ahora en la Liga Dominicana, sea en, en, en Lidón, eh, al final afecta a, a la imagen del torneo y del equipo en o de los equipos que están involucrados. Exactamente. Así que esperamos que eso, ¿verdad? Y se eh, han dado me, varios inconvenientes en Moca. Sí, sí eh, es lamentable y realmente uno entiende que eso al final habla mal de la ciudad, del equipo, o sea que son cosas que hay que tomar en cuenta para mejorar. Esperamos que no se repita. Bueno, vámonos con la siguiente información señor director. Y bueno, esa joven que ustedes ven ahí, ella se llama Yashina Lebrón, ella se une a la Preselección Nacional Femenina Sub-17, que ya está eh, practicando, ya está ensayando, con miras al torneo. Eh, esta muchacha viene con un gran credencial, así que es una excelente integración para el equipo. En la siguiente información, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, sostuvo una reunión con los estudiantes atletas que eh, ganaron bronce eh, recientemente en los eh, Juegos Escolares. Así que eh, él estuvo ahí compartiendo con los muchachos. Eso me parece excelentemente bien, hay que darle el apoyo a los mismos. Y bueno, en otra información, FNAP Pro dice que le está dando seguimiento al caso de Juan Carlos Pérez, eh, jugador que en la Lidón, Pertenece a las Islas Ibaeñas, ahí ustedes ven la explicación eh, y están tratando de subsanar esa suspensión de 10 eh, partidos sobre el jugador Juan Carlos Pérez eh, para ver si verdad, se, se reduce en cierta forma eh, de esta manera. eso fue por la declaración que él dio la pasada temporada. verdad. Sí, porque es que, mira, eh, que es algo que muchas veces uno los dice: sería bueno que cada jugador profesional tenga quien le maneje las cuentas. Porque lamentablemente, uno en un momento tiende a desahogarse en la red social, claro. ya sea Instagram, Twitter, Facebook, en la que usted quiera. Y a veces decimos las cosas sin pensarlo y después tenemos que pedir disculpas. O nos metemos en un problema porque lo que decimos no debimos decirlo. Entonces después viene el mensaje de disculpa. Eso no fue lo que yo quise decir, pero ya usted dijo lo que iba a decir. Claro, sí. Porque realmente, entonces, es una pena porque sabemos el gran jugador que es Juan Carlos, pero tiene esa situación. Y bueno, vamos a ver qué, qué puedo lograr la FNAP, pero sin dudas eh, la sanción está y no está nada fácil. Bueno, bueno Riquelme, vamos a presentar una entrevista con Aroldis Chapman, el jugador de los Yankees de Nueva York, que les realizará nuestro amigo el Quemaito. Vamos a disfrutar. Nos encontramos con el senador del conjunto de los Yankees de Nueva York, Aroldis Chapman. Aroldis, conjunto de los Yankees en la cima y nada, eh, cada puesto haciendo su granito de arena, tanto los jugadores de la ofensiva, como ustedes, los lanzadores. Sí, eh, todo el mundo... Creo que en este momento estamos muy bien, el equipo está muy bien. Eh, bien enfocado, ya la mayoría de, de los jugadores han regresado. Y nada, vamos, vamos enfocado aquí en, en ganar juegos. Este conjunto inició un poquito lento, pero cuando seleccionaron los jugadores que se esperaba que es lo que iban a defender, eh, como quien dice a los Yankees, Vinieron los jugadores las menores y se pusieron la pila hasta esperar que vinieran los buenos. Y ahí están en un primer lugar que es lo más importante. Sí, eh, cuando empezamos un poco flojo, tuvimos muchas lesiones, eh, creo que afectó un poco eso, pero gracias a Dios los, los jugadores que vinieron de, de, de Liga Menores hicieron el trabajo excelente y gracias a Dios y gracias a ellos creo que estamos en la posición que estamos ahora mismo. ¿Cómo tú puedes pensar esta alineación está ofensiva para los lanzadores contrarios, lo difícil que va a ser eh, cuando tienen bateadores de constantes cuadrangulares? Bueno, sí, es bastante difícil. Creo que eh, lo, los lanzadores eh, creo que están muy cautelosos ahora mismo con, con la, la alineación que tiene el equipo. Harold ya tú con más de 250 cerrados en tu historia y una efectividad bajo los 220, ¿Qué te puede tu esperar de tu carrera? y Quizás con salud va rumbo a Salud de la Fama que es lo más importante No, nada, la mentalidad mía es poder jugar muchos años más, hasta que pueda y tratar de seguir haciendo el trabajo lo más importante ya eh, después lo que pase en el futuro en, en más adelante eh, vamos a ver vamos a ver qué pasa ahí Más rumbo a Londres a jugar contra el conjunto de los Midlands de Boston. Eh, ¿Cómo va a vivir esa experiencia? Seguro te va a ir con tu familia para que también ellos gocen y disfruten. Háblame de la ansia y deseo que tiene de, de ir a ese, ese viaje. Nada, contento. Eh, voy, a, voy a ir para allá, para Londres, creo que eh, por primera vez nunca estaba ahí. Eh, no, voy a llevar a mi familia también, como tú dijiste. Y, y a disfrutar, disfrutar esos días allá con mi familia y, y en el terreno también contra, contra el equipo de bote. Sé que jugaste como cachorro de Chicago, los Juegos de Cincinnati, ganaste la Serie Mundial por el conjunto de los Yankees. Para ti, ¿qué ha significado? Eh, nada, mucho. Creo que, creo que aquí es una experiencia creo que inolvidable de, de poder representar esta camisa, ponerme la camisa de los Yankees. Creo que... Creo que como, como este equipo no hay, como esta organización no hay, no hay en el béisbol ¿De Cuba se habla mucho de este conjunto allá? <ríe> eh, claro, imagínate, yo creo que este es el equipo, si, si no me equivoco, eh, el equipo más famoso que hay, eh, por lo menos en, en el béisbol en el mundo entero, no solamente en Cuba, en el mundo entero creo que todo el mundo sabe cuál es el equipo de los llanos. ¿Tú piensas que la teoría de ellos, de tener un jugador cubano, es llamar la atención como es el conjunto que más fanáticos tiene en el mundo, especialmente muchos de los cubanos se hablan, que siempre desde pequeño han escuchado de la narración de este conjunto. Sí, porque es el equipo que, por lo menos en Cuba, lo que en el béisbol era el equipo que, que la gente más sabía: el equipo de los Yankees, lo que era Yankee Boston, eh, White Sox, era un equipo que, que la gente más seguía en Cuba. Ya para finalizar. Está peleando entre los 10 en salvados en la liga americana. ¿Qué se espera de ti en este momento? Y se ve un y Chama saludable y con una efectividad bajo los dos. que es increíble? No, nada. Pues, lo único que espero es seguir saludable y, y seguir haciendo el trabajo. Lo más importante es el enfoque en mío Solo le pido a Dios que te dé muchas bendiciones y que de mentir lo que es la salud, que es lo más importante. Gracias por interactuar con nosotros. Gracias, gracias a Dios. Bueno, gracias a nuestro amigo el Elke ahí Ustedes escucharon las declaraciones de Arolis Chapman. Nos vamos entonces. Bueno, mañana, Riquelme, hablamos de esas informaciones de la Liga Deportiva Unidad del Campo que nos lleguen el día de hoy. Y dice, producción, que tenemos que despedirnos. Ajá, pero, se... pero gracias, Jorge. ¿Qué? ¿Qué Riquelme, pero tú eso, te... La... Mira, antes de irnos, por ay, favor, ay, permíteme ay, agradecerle a Rayo Eléctricos. Todo lo que usted necesite, en materiales eléctricos, visítanos en la calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, también el área de iluminación, para que usted pueda hermosear su sí. negocio o su residencia. Rayos Eléctricos, hoy, tercer partido del baloncesto barrial. ¿Verdad? ¿A quién tú vas? ¿A quién yo voy? Adiós, <risa> por eso se pregunta. <risa> yo no voy a decir <risa> nada. Chicoso. Hoy se pone 2-1 la serie. No hay otra <risa> opción, no hay otra opción, pero ¿cuál es tu favorito para no, esta papá, noche? Yo estoy con Santa Ana Pero, ok, yo también estoy con Santa Ana, pero ¿cuál es tu favorito yo para esta noche? Bueno, Porque yo, me, una cosa yo, me quedo, es, yo me quedo con Santa Ana ¿Te quedas con Santa Ana para claro, esta noche? Claro, Lo malo es que Junior no está aquí, el hombre se pone en primera fila y ya tú sabes ¿Cómo fue, Maná? no Cógeme un no pique, no, mejor que se fue para que no me le dé una taza. Dice el menor que yo pedí. Ah, pero que yo. Tú perdiste, pero claro, por, claro, por lo menos está apoyando a Santa Ana. Yo no me voy a encontrar de mi compañero. ¿verdad? Señores, no, hoy, no, a partir de. No, yo sé que tú eres un pirata. Tú, tú vas a todo el mundo menos Santana. Claro. Santa Ana. Aquí, tras cámara. Señores, bendiciones. Hoy a las 8 en el San Martín. Madre pueblo Nuevo Santana Santa Ana. Hasta mañana. Fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades.